Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver cómo buscar y descargar imágenes y música con licencia Creative Commons. Es un tipo de licencia que permite utilizar ese material para editar tus vídeos, sin restricciones de uso comercial. Eso sí, tienes que respetar los requisitos de esta licencia, citar la fuente y reconocer al autor. Esta atribución puedes reflejarla en la descripción de tu video. Después veremos ejemplos sobre esto. Podrás añadir esas imágenes o la música que hayas elegido. Editarás el vídeo y lo subirás con licencia YouTube estándar, manteniendo tus derechos como creador del vídeo. Así que vamos a ver este proceso, paso a paso. ¡Comenzamos! Para buscar imágenes con licencia Creative Commons utilizamos el buscador de YouTube. Aquí escribimos las palabras que definen la temática que buscamos. Por ejemplo, voy a escribir ordenador portátil porque necesito imágenes relacionadas con este concepto. Hacemos intro y vemos los resultados de nuestra búsqueda, ordenados por los criterios de YouTube, con los anuncios en primer lugar y la lista de sugerencias que nos ofrece. Ahora vamos al icono Filtrar, porque queremos establecer nuestro criterio de búsqueda. En el desplegable, escogemos la opción Creative Commons. YouTube nos devuelve un nuevo listado con los resultados de la búsqueda, pero esta vez todos los vídeos tienen licencia Creative Commons. Ahora solo falta escoger el que encaje mejor en tu proyecto y descargarlo para reutilizarlo. Fíjate que en la descripción del vídeo estará claramente especificada este tipo de licencia. Si accedemos al enlace, vemos que es un tipo de licencia que nos permite adaptar y compartir esas imágenes, reconociendo al autor. Esto es así de sencillo, vamos ahora con la música que necesitamos para nuestro vídeo. Podemos seleccionar la música de un modo similar a las imágenes, indicando el tipo de música en el formulario de búsqueda y aplicando el filtro Creative Commons, pero vamos a simplificar aún más el asunto y seleccionaremos nuestra música en la biblioteca de audio que nos ofrece YouTube. Puedes acceder a esta utilidad desde YouTube Studio, aquí en el menú de la izquierda. En este menú podemos escoger la música por el género, como ves aquí, con 14 categorías diferentes. Si prefieres elegir la música por el estado de ánimo que transmite, aquí tienes otras 10 opciones, desde serenidad hasta enfado o inspiración. Y en este selector tenemos lo relacionado con el reconocimiento de los derechos del autor de la música, si es obligatorio o no. Si no requiere atribución, simplemente descargamos el fichero y punto. Pero si requiere atribución, debemos copiar este texto que aparece aquí, al hacer clic en el símbolo Atribución. Este texto reconoce la autoría y debemos colocarlo en la descripción de nuestro vídeo cuando lo subamos a YouTube. Y con esto terminamos. Si tienes alguna duda escribe en los comentarios y te contestamos rápido. Y si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Así nos ayudas a crecer para que podamos compartir más y mejores vídeos. Si además nos regalas un like, te lo agradeceremos infinitamente. Un saludo y hasta pronto.